Necesitamos que Sevillana no escuche, tenemos ya una resolución del, de la Consejería de Innovación y Ciencia, la 212 10, que dice de que el transformador tiene que ir sufragado por la, por la compañía eléctrica, no por los vecinos, porque nunca se pueden unir 17 bloques que tienen baterías de contadores distintas. Entonces eso lo que está haciendo es, esperar ha esperado, que le pidamos los 17 puntos de conexión distintos para instalar cada uno de los bloques que son independientes, para unirlos en, un en un solo cómputo y superemos los 100 kW. ...de qué es lo que dice la normativa... ...porque el Real Decreto 222 8... ...lo que dice es que si la petición de aumento... ...es menor de 100 kilovatios... ...lo pagará la ...lo, lo para la, la eléctrica... ...y si no, la promotora... ...y ese es el gran problema que tenemos... ...llevamos ya más de ocho meses de retraso en la obra... ...unos 150, 160 mil euros en pérdida del constructor solamente... ...además de las pérdidas nuestras... ...y de los inconvenientes que estamos teniendo... ...como has podido ver... Lo que tenemos es un montón de gente mayor, gente que no puede salir de casa y gente que lo, que, está, que lo único que necesita es la función para poder dejar tres años metido en su casa sin poder bajar exclusivamente para el médico. Yo tengo que subir en gata, a ver si eso puede ser. De que yo tenga, tenga que estar muerta en vida, arriba, en un quinto sin ascensor. Habiendo ya que la UTA evolucionó no a apoyar los que a pa Para que hagan lo que están haciendo en que esa es una sinvergüenza que nos han puesto como nos han puesto a cobrar la luz. Nosotros bueno, puesto... nada, nos hemos enterado por los medios que quieren recurrir, pero Ajá. por los medios, nosotros no se no, nos no, no dirigido para nada. Nosotros no se puede recurrir porque no hay ninguna sentencia, es una resolución. Y esto no tiene, no tiene recurso. Claro. Es una resolución ejecutiva, lo que tenemos de la consejería. que el 16 de diciembre le dio 10 día días para que instalara el transformador. Y no como... lo ha hecho. Y estamos a 28 de febrero hoy en Andalucía. Mira, en vez de estar cantando el ritmo, estamos... <risa> bueno, estamos cantando también. <risa> Entonces, si vamos a retrasar con la chiquilla, ya está en la estación, así que ya está con la lampa